All <laughs> Bueno, estamos aquí con Evaristo Babé, Bar Varis para, para los amigos, que es un, un clásico del Internet en España, o bueno, uno de los fundadores de Sindelantal, y ahora cofundador y CEO de Pulpomatic, que lo están reventando no solo en España, sino también en Latinoamérica. Varis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿A ti? O sea, que te hacía ya a tiempo que, que esto, esto estaba ahí pendiente. Sí, sí, nos, hablar. Debemos, nos debemos sí, una, una debíamos una... Que esto, sí. Sí, sí, sí. <risas> Tuvimos aquí a Diego, por si alguien no, no ha escuchado, eh, ah. hablando también de, de Sindelantalis y otro proyecto, que Diego era el, el cofundador de Sin Sindelantal, que creo que mola, si alguien no lo escucha, escuchar. Los, los dos lados de, del estreno sal, saldrán cositas, pero antes, Seguro. bueno, vamos a remontar a tu historia. Oye, un, un pitch de lo que es Pulpomatic, no para, para que la gente ubique dónde, dónde nos vamos a concentrar luego casi toda la charla. Claro, mira, eh, Pulpo es un software de gestión de flotas, que, que, que, que al final, cuando, cuando se oye eso en el, en el sector, suena como a GPS, porque eh, desde siempre en el, cuando se habla de gestión de flotas, todo esto, se habla siempre de geolocalización, GPS, el hardware que se mete en sitios y tal. Pulpo no hace eso. O sea, Pulpo solo es el software que gestiona la operativa alrededor de una flota de, de, de vehículos. Es decir, el mantenimiento, el combustible, los gastos que genera, los ingresos, los. los y, sea que, que, que genera control de los vehículos, de los conductores, lo que tú quieras, los flujos de trabajo y todo eso. Claro, ¿Qué pasa? Que al final Pulpo integra diferentes fuentes de datos, uh -huh. entre otras, las de los GPS externos, eh, proveedores de combustible, multas, lo que tú quieras, RPS, estamos integrados, estructuramos esa data, damos a la empresa otro, otro, otro tipo de de áreas de, de, de trabajo como eso, mantenimientos o flujos, checklists, rutas, lo que sea, y que claro, con to todo eso junto damos unos insights con los cuales nuestros, nuestros clientes realmente se ahorran, se ahorran muchísimo de dinero y tiempo en el manejo de una flota. De todo tipo, además. Mola. Oye, eh, lo mismo, luego vamos a cambiar para irnos a tu historia, pero ¿cómo de grande es este sí. mercado? Porque, claro, el, los que no tenemos ni idea, puedes decir flota de vehículos. Y dices, Hombre, hay muchos, pero, pero creo que cuesta tangibilizar lo grande que es. Sí, mira, te, te cuento. Cuando, cuando arrancamos esto, la verdad no teníamos ni idea del tamaño. Y ahora, ya, ya que, que estamos ya un poco pues, pagando estudios y, y, y te, te, tenemos un poco más de pulso del, del mercado, te voy a dar eh, pequeñas cifras. Solo en España, más o menos, hay unos 8 millones de vehículos comerciales, sin contar, sin contar eh, maquinaria agrícola, industrial, que, que tenemos también clientes que, que lo tienen, o plantas diésel, lo que sea. En México, por ejemplo, que ahí estamos, hay unos 11 millones de, de vehículos, de flotas comerciales y ahí está, vamos, y ahí crece una barbaridad. En Estados Unidos hay unos 100 millones, para que te hagas una idea. O sea, es, o sea, es un mercado enorme, el cual está súper, súper, eh, o sea, es, hay, hay muchísimos... Eh, GPS y si empresas muy pequeñas que te hacen hacer esto. Hay grandes grupos de GPS, claro, como Jotap, TOM, TOM, todo esto, pero no hay nadie que haga lo que te hace Papulpo. Que, que, que, que, que es esa capa que, que hay que, que, hay, que hay por encima? Es un mercado enorme, la verdad, sorprende. Mola, mola. Es que a mí es de estas cosas que cuando, cuando yo me enteré que te metías en este vertical, indagué un poco y, y decía, qué cosa tan poco sexy. Luego ven los números y de Joder, todo. Es muy todo. Los y de, esto, esto está mucho más guay de lo que parece. No, no, sí, sí es o sea sí es raro, eh. O sea, yo la verdad, eh. Yo la, la palabra flota, o en México o sea, se llama flotilla, eh, yo, yo eso, desde verdad, eh, para mí hasta hace cuatro años era tema de, de hundir los barcos. ¿Sabes? O sea, pero pero jamás, o sea, jamás de coches, ni de flota de motos, ni de camiones, ni nada. O sea, nunca se me se me, me, me, me había tratado por ahí. Hasta que eso, hasta que entramos al mercado, empezamos ahí a, a rascar, a ver qué hay, a eh, hablar con muchísimas empresas, proveedores, to, to, to, todos estos partners o, o con papá, papá, pa, pa, que ahora ya dan servicio a esas, a esas, eh, a esas flotas y entendimos, claro, la, la magnitud y el tamaño del mercado. Y que es enorme. Mola. Eh, tú antes de ir aquí, o sea, es que tú has hecho muchas cosas. <ríe> porque cuando lo, lo decíamos <ríe> antes de grabar, tú y yo nos conocimos hace como 10 años. Y estabas en una etapa así en ah, delantal. Bueno, estabas ya ahí. Estabas sí, estudiando. ahí arrancándolo casi sí con, con Diego, efectivamente. Pero, pero cuéntanos un poco tu trayectoria para la gente ubique y los proyectos en no los que has ido estando. Mira, te cuento rápido porque, porque es que si no esto te lo hago eterno. Yo fundé mi primera compañía en, debió ser en el 97-98, no me acuerdo, con 18-19 años. Yo hacía webs, vamos, o sea, yo soy de Cádiz y en el puerto, con un amigo, cuando teníamos 15-16 años a finales de los 90, digamos, y hacíamos webs, pues eso, a negocios locales y ya está, o sea, que no te talía más. Y entonces, me acuerdo, hice un viaje a la India y en un pueblo perdido, en ese verano, me encontré con un tipo que tenía una PDA, que para mí era ciencia ficción, y fui a hablar con él y resultó ser una persona de una... O sea, ¿te acuerdas de esa época hace 20 años que había miles de consultoras en España que recibían muchísimo dinero para hacer cosas y tal? Y era alguien de esas, ¿no? Y que, que claro, me quedé con su contacto, llegué aquí, a, llegué aquí a España, le escribí, porque queríamos hacer una tienda online de productos andaluces, imagínate, en, en ese momento, le escribí y nos dijo, mira, oye, venid a Madrid, que, que estamos sacando proyectos y tal, nos involucraron en un par de proyectos, e invirtieron en mi socio y en mí y creamos ahí esa, esa primera empresa. Que por cierto, mi socio la siguió llevando durante 20 años y se vendió hace dos años, curiosamente. Eh, 20 años de después, sí. O sea, se quedó siendo una compañía -pa -pa pequeña de hosting, vale. nada más, básicamente local. De ahí luego hicimos muchísimos temas. Que creamos una especie, un software de copias de seguridad remota, que además que creció muchísimo cuando se quemó el. el, el de... ¿Te acuerdas? Sí, justo. Eso es, ese era. Justo. Eh, cuando, cuando se quemó, hay un salto y ese negocio se acabó hundiendo. Luego monté una consultora con unos amigos, una red social de Ocio y Cultura. Estuve luego con Nacho González Barros, eh, cambiando una red social que, que se, se llamaba, que llamaba Linkara a una de Cultura, eh, que ahí fue donde coincidí con Diego Ballesteros, que Diego estaba en salir.com. Yo estaba con la de Ocio dentro de casa, Diego estaba con la de Ocio fuera de casa. y y en esa claro y ahí Diego y yo claro imagínate nos hicimos súper amigos muy amigos Diego dejó eso yo también yo fui a Londres eh, cocó -co una fintech Diego Diego siguió con -co en otro negocio pero claro nos veíamos muchísimo imagínate claro éramos muy amigos y claro pues claro de hablar tanto de hablar tanto los dos sabíamos que teníamos que acabar juntos emprendiendo no y, y ahí y, y ahí fue y ahí y ahí salió sin montamos sin España sin México y después yo luego intenté armar un tema de parking en México a, te, te que se llama porque vamos ah, a profundizar un par de cosas vale. de sin delantal y luego tiramos con con claro. de sin delantal hay mucho que contamos con, con Diego y hago aquí referencia cruzada así que la gente se lo, se lo escuche pero pero hay una parte también que comentamos fuera de, de, de, de antes de grabar que es interesante y que yo creo que pues tampoco se quedó con Diego que es la complejidad del proceso de venta en España ¿no? es decir en, en España lo petasteis y fuisteis los, los primeros del mercado que es algo brutal que todos lo contamos con Diego pero claro, llega un momento en el que queréis hacer el éxito en España y fue un poco curioso cuéntanos esa historia porque creo que también te da la realidad de las cosas que pasaban entre bambalinas ¿no? es que fue es que fue algo la, la verdad complejo por la situación del país y por y por coincidencias, ¿no? por ejemplo claro, fue justo, nosotros ese año era el 2012 ese año, que queríamos hacer una ronda muy grande, de hecho, teníamos ya eh, de voz, con varios visis europeos, hacer una ronda muy, muy, muy muy grande, además, muy grande. Y de pronto salió eh, que, que querían rescatar a España, sí, ¿te, sí. ¿te acuerdas? ¿no? Que, que fue cuando, cuando, cuando aquí está, estábamos quebradísimos y que querían rescatar a España. Entonces, claro, dio muchísimo miedo y a esos fondos en tratar a España. Con lo cual, claro, esa ronda se cayó, teníamos poco runway, en España no había, no había tantos fondos en ese momento, los que teníamos dentro, que eran, que eran pequeños, tampoco te tenían muchísimo más pulmón y al final teníamos que hacer, casi o vender la compañía, tratar de aguantar como pudiéramos o cerrar, básicamente. Y era complicado, además, en ese, en ese entorno. Lo que pasó fue, que, eh, que dijimos, oye, vendamos, no y hablamos con muchísimos actores en el mundo, varios interesados, y algunos querían fusión, otros querían comprar, eh, y Just It llegó y dijo, oye, que quiero comprar. Claro, Justit, eh, el proceso ese de venta duró unos seis meses, para qué tal diga, seis, siete meses, desde que hablamos la primera vez y hasta la firma. En medio fue algo realmente duro, claro, porque nosotros nos quedamos sin sin di di di dinero durante el proceso de venta imagínate o sea decir eh, o sea, de, o sea de verdad no tener o sea decir eh, partners nuestros nos estaban financiando a cambio de cobrarlo con la venta eh, al final o sea fue algo, eh, fue algo fue algo complicado la verdad pero también luego pasó que ya Después de negociar mucho con Justit, idas y venidas, y reuniones, y discusiones, y me imaginarás ¿no? todo lo que hay siempre, llegó un punto en el que ya llegamos y dijimos, ya lo tenemos todo, vamos al notario, firmamos. Vale. Pues de yendo al notario, estuvimos tal vez, y no te voy a exagerar en absoluto, ¿eh? yendo al notario todas las mañanas durante 20-30 días. Porque al final siempre era llegar para allá y de pronto el abogado de alguna de las partes sacaba, una, o sacaba algo que no estaba, o, ¿sabes? o alguien sacaba algo y tal. Pero no solo eso, es que luego de pronto pasaba que eh, una sociedad nuestra, que era de que era Business Angel, que, que, que era más, muy mayor y la queríamos muchísimo, o sea, o sea, como una madre, y de pronto, oye, tuvo una enfermedad al hospital, casi se muere y decíamos, no puede ser, porque claro, si ella no firma... O si, o, o si algo le pasa, claro, pues se abre testamentaría, imaginadas, o sea, no era, era un lío, se recuperó re, menos mal, pero ahí fue, sabes, se desayudó por ella, sabes, por la compañía, todo. Eh, luego tuvimos también, me acuerdo, el último día casi, cuando ya parecía que ya habíamos limpiado todas las cosas con los abogados, con todo. Eh, ese, ese día ya está, está, está, estábamos casi celebrando la venta y de pronto nos llaman a las 8 de la mañana los abogados de Justit y nos dicen que se habían quemado las oficinas de Justit. Y claro, imaginarás nosotros de esto es de coña, esto no puede ser, ser cierto, nos están engañando, lo que quieren es ahogarnos, ¿sabes? Esto no hay manera, lo que sea y tal. Pues no, eh, fuimos y enviamos a alguien a verlo y efectivamente se habían quemado y claro, nos sentimos fatal de haber dudado de que te habían llevado un proceso impecable, ¿sabes? Siempre muy, ¿sabes? Muy nobles, honestos y tal, y que pero, pero claro, llegó ese punto y dijimos, ¿sabes? Fue como una rabia, pero no, sí, se quemó, es que nos pasó de todo en el camino, de todo, hasta que al final ya firmamos y claro. ya está, y muy bien, pero nos costó cosa que costó muchísimo sufrimiento, la verdad. México fue sí, muy, muy diferente. Mola estas historias porque suelen ser más habituales de lo, de lo normal. Es decir, escuchas muchas historias de, de firmas para inversiones o para, o para exits que han pasado tantas cosas que cuando te lo cuentan no te lo crees, pero es que pues, sí. el mundo es así, el mundo es así. Sí, bueno. Claro, bueno, o en rondas. Y tenemos gente cerca que te lo ha sufrido. Es decir, llegar al notario sin dinero y un inversor de pronto cambia las condiciones o lo que sea. ¿Sabes? O tú o yo llegas con otros números, no lo sé. ¿Sabes bueno, o sea, siempre hay, siempre hay, nada es fácil en esto, nada es fácil en lo, esto. lo curioso <risas> de esta operación es que a vosotros os compráis este tit en España y, y, y yo me acuerdo que nos lo decíais a, a los inversores en su momento, de eh, para, para España no nos quieren invertir, pero para México sí, ¿no? Eh, ¿Cómo era esto? Porque sí que había interés en, en México, lo has dicho, no, en España había esta incertidumbre y demás, pero sí que había mucha expectativa en México. Sí, como fue, mira, como, como fue eso, era, era, Justit quería comprar España, pero no quería comprar México, porque ahí, eh, ahí éramos muy, muy, muy pequeños, o sea, no, no, no, no éramos nada. Sin embargo, Justit sabía que sí había ahí un potencial grande en México, con, claro, con, con lo cual, Diego y yo vendimos solo, claro, al final, España, pero todos seguisteis siendo socios de México, claro, eh, por, por, por eso seguisteis ahí y, claro, Justit. Si sí, invirtió en México, bueno, bueno, no fue inversión, en verdad, fue como un préstamo, nada más. E hizo, o sea, hizo ese préstamo para arrancar en México y ahí sí fuimos muchísimo más rápido. Y que, que claro, es que, que, que, es que, claro, al, al final, Justin sabía que México era un mercado en el que no había más actores. Bueno, sí, sí estaba Rocket, nada más. No estábamos Rocket y sin delantal, Bás, básicamente había. Dos actores en el norte pequeñitos y no, no sé qué, pero poco más. Y, y era un mercado, y lo es ahora, se ha, se ha visto con tiempo, un mercado enorme, gigante, en el que no había no había ningún actor grande todavía. Y ahí fue que Diego y yo hiciéramos las maletas y dijésemos, pues oye, para allá. Que además yo no quería ir, ¿sabes eso? no O sea, yo era ¿sabes? yo era de, de joder, tío, <risa> México ahora, qué pereza, yo no quiero ir a México que hablan español, yo quiero irme a un sitio donde que pueda aprender un idioma nuevo. Yo, además, mis planes eran vender sin adelantar España e irme a Alemania a vivir, fíjate, porque que quería aprender alemán y a mí Berlín me encanta. Y ahora soy el mayor enamorado de México de la historia de la humanidad que existe. O sea, me, me deberían nombrar cónsul, honorario o algo. <risa> porque... Oye, y... Justo ¿y fue qué es lo muy que te curioso. De, de, de México? Y, y también quizás que qué es lo que hay que tener cuidado cuando montas un negocio ahí, porque ah, fuisteis ahí y aunque fue tú muy rápido, también tuviste tu. El arranque fue complicado. Sí, fue duro. Mira, a mí de México me encanta todo, todo la verdad. Me encanta la comida, me encanta la gente, me encanta su cultura, eh, que, que además es muy. Es muy profunda y tiene muchísimas capas. Eh, su historia, el país, los pueblos, las ciudades, las playas, todo. O sea, me, me gusta todo eh, en, en México, la verdad. Eh, tanto que soy capaz de abstraerme de temas como los sismos, que además lo viví ahí y me pegó un susto enorme, o la delincuencia, todo eso. O sea, lo abstraigo porque lo positivo me puede muchísimo más, ¿sabes? En el país, ¿no? Eh, sin embargo, para emprender, cuando, cuando llegas allí, nosotros creíamos, la verdad que, oye, como hablan el mismo idioma, esto será igual que, que en España. Y no, la verdad es que, es que ir ahí es como hacer negocios en, en Marte. O sea, es otro mundo, completamente diferente. O sea, eh, y además, cualquiera que crea que vaya desde aquí para allá a hacer, hacer, hacer cosas, que, que además sí es algo muy nuestro. O sea, el español suele ir a América Latina pensando que se lo sabe todo y que lo va a hacer todo y, y no. Y, y al revés, llega allí y, y se encuentra con un mercado much, muchísimo más grande desde lo que es, en el que solo va a recibir leches, salvo que, que, que se adapte y que, que aprenda a, a, a pensar diferente y que hay otra idiosincrasia pero vamos, como pasa? Si quieres emprender en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, o en Australia o en Senegal, si es que da igual, es que cada país o zona tiene. Y de hecho, en América Latina, y esto lo hablaba en Twitter con con Mariano Martino la semana pasada. En verdad, no es un mercado tampoco, son muchos mercados, pero desde aquí lo vemos, como llegar para allá y lo puedes operar como una sola cosa. Y en México, claro, llegamos y con, con, con, tratamos de, de, de, de todo, ¿no? Las maneras de hacer negocios son diferentes, eh, no te dicen que no, eh, casi nunca, ¿sabes? Hay, pues en vez de no, te dicen, a veces te dicen no, pero otras te dicen sí, otras te dicen gracias, otras te dicen ahorita, otras te dicen lo que sea, y en verdad es un no, pero culturalmente no lo dicen. Y eso es como en Japón, por ejemplo, ¿no? El que me leía un post de ACC, poco que hablaban de eso, ¿no? de oye, es que en Japón llegas. Ah, no, lo hablaba el de, el Nike en su biografía, lo hablaba, el de Shudok, qué buena es. Y él llegaba y hablaba y decía, no, es que Japón llegas y tampoco te dicen que no. <risa> o sea, decía, claro, y yo quería ir montar mis fábricas y mis cosas y no podía, Entonces, no, no, no sabía. Sin embargo, México es un país muy agradecido. O sea, cuando, cuando conectas con el país, cuando lo entiendes, cuando te adaptas, o cuando cambias tu manera de pensar, eh, no, nosotros, que tampoco es que seamos alemanes, Pe, pe, pe, pero somos más transaccionales que ellos y al final, pues sí, llegamos y hablamos las, las cosas de manera más, más directa y allí eso no encaja ahí se habla diferente, pues te adaptas y lo, lo, lo, lo haces diferente, ya está, pero el mercado es magnífico complicado y lento vale. lo magnífico. Ahí, y ahí hay muchos sobre todo del, del que vaya para allá, que eh, lo que has dicho tú, no que hay que adaptarse eh, consejo eh, ¿alguien local o hay que irse y tener a alguien local? o sea, ¿cómo, ¿cómo hay que entrar ahí? mira Mira, la verdad es que nosotros entramos con alguien local y, sinceramente, nos salió mal. Pero no por eso puedo dar el consejo de, ¿sabes? de que entrar con alguien local eh, esté, esté mal, porque conozco otros otros casos al revés. sabes, O sea, que, que al final eh, no se diría de, de, de, de, de, de tira ahí, la verdad. Lo que sí diría es que el equipo de management local idealmente sea mexicano. Evidentemente. Es que si no te pierdes el contacto con el, con el, con el ahí, país. Tener gente ahí. Vamos a hacer... Eh, eh, Javier Cuervo no nos dejaba la, la pregunta interesante por, por Twitter y decía, oye, ¿cuánto es el undisclosed amount <ríe> <Sí>. <ríe> de la venta de sindental México? Mira, la verdad, eh, debes seguir siendo undisclosed todavía, Javier, <ríe> lo siento. <ríe> o sea, a ver... O sea, por ahí están las cifras. Creo que sí. de hecho Diego, Diego dijo una cifra aproximada en algún podcast también y tal. Pero, pero, pero sí. O sea, eh, en teoría es es, sí. es eso. No, no se puede decir sí que es <risas> fue una venta una venta potente, lo que dice. Busca, buscar cifras por ahí, porque cuando lee varias por ahí andarán los, los sí. números. Pero sí que el proceso también lo decías. El proceso de venta fue, yeah. fue distinto. ¿Cómo cómo lo vivisteis ahí? ¿Cómo pasó? Sí. Es que fue, mira, en México, mira, en España vendimos la compañía prácticamente dos años después de haberla fundado. En, en México prácticamente también, dos años y medio de después de, de habernos eh, ido ahí, Diego y yo. Sin embargo, la venta de México fue, fue más o menos unas ocho o nueve veces más alta que, el, que, que, que, que, que, que en España. ¿Por qué? En México crecimos... Que, que, que Crecimos eh, tres veces más rápido que aquí, o sea, fuimos como un rayo, el primer año sufrimos muchísimo, nos costó muchísimo hackear el mercado, no entendíamos qué hacer para conseguir más, más pedidos, para crecer, ni cómo funcionaban los restaurantes, ni los vendedores, ni cómo podíamos captar tar, tar zonas, ni siquiera cómo funcionaban las ciudades, ¿sabes? Porque que, que, que, que, que, claro, un DF es muy diferente a un Monterrey o a un Mérida, ¿no? Eh, o sea, que cambia ahí mucho. Eh, el segundo año crecimos muchísimo y, eh, y al final fue eso, un salto. Pues, pues, pues vendimos, haciendo, vendimos haciendo seis veces más pedidos que en España, para que, para, para que, que, que te tengas te una buena idea. Y con muchísima menos inversión de la que habíamos recibido aquí en España también. O sea, que, que fuimos allí muchísimo más, más rápido y eficientes también. Eh, la, venta, la venta sucedió porque nos llamó un, un actor internacional que nos quería comprar. Eh, que era nuestra competencia allí local, en ese mo momento, que, que, que ellos eran enormes, o sea, para que te hagas una idea, nuestra competencia allí, que había comprado a prácticamente todos los todos eh, todos los todos los actores del país y nosotros solo a uno, nosotros éramos unos 50 empleados, y ellos eran unos 150 empleados y nosotros hacíamos el, el triple de pedidos, para que, para que, que te hagas una idea. Ellos nos intentaron comprar, eh, nosotros llamamos a Justit y hablamos con Justit. Eh, Justit en ese momento tenía ya negocios con iFood en Brasil, que era un que, que era un monstruo. O sea, es, o sea, es una bueno, pues debe ser de las empresas más grandes de, de food, de delivery de, de, de, Y ahora mismo ya eran gigantescos en ese momento. Y claro, Justice lo quería para eh, que, que, que, que crecer en Latam. Con lo cual fue algo muy rápido. O sea, llegamos a Justit, eh, marcamos un plazo de un mes para negociar precio, eh, negociar condiciones, eh, nos, no, nos metimos en negociaciones muy limpias, pasó eso, firmamos y ya está. O sea, si esa sí fue, si fue muchísimo más rápida e eh, higiénica que imaginarás, no carente de disgustos y sufrimientos en el camino, ¿no? Pero habíamos hecho una ronda unos pocos meses antes también, o sea, con lo cual teníamos otra posición también a la hora de negociar, de vender, de crecer, ¿sabes? O sea, era otra compañía, o sea, era mucho sí, más madura también. En... Sí, íbamos mucho más preparados, sí, efectivamente. Y además sabíamos más. En general. Y la claro. eh, última pregunta de, de, toda, de toda esta etapa, eh, claro, años después, luego llega un player como, como la nevera roja y hace un éxito en España mucho más grande. Eh, ¿Cómo te sientes? No? O sea, porque tiene que ser decir, me cago en la leche, porque al final hay un tema de encaje de tiempos, de, de situaciones. Vosotros en su día ibais mucho mejor que, que ellos, ¿no? o sea, eh, ¿cuál es tu sensación? Sí. Sí, fíjate, sin embargo, nos vino muy bien. Yo me alegré infinito por ellos. Eh, de hecho, su, su, exit, su exit fue más o menos cuando nosotros vendimos me, México. Y eso nos vino muy bien para también subir el precio en México. ¿Sabes? O sea, que, que a ellos en verdad les, les eh, debemos mucho tam, también a ellos. Y, y, y al final, mira, y aún, y aún te, te, te tenemos muy buena... En relación con Inigo, que también y hablamos de vez en cuando desde de un track, ¿sabes? Y, o sea que aquí al final felices. De hecho, yo me acuerdo perfectamente en el confidencial y aún seguro, seguro sigue todavía por ahí. En el confidencial sacaron el artículo de la de, de la venta de la de, de la nevera roja ese mes y me acuerdo un tipo que es que, que escribió ahí un comentario y dijo y dijo el tío y dijo el tío claro y así cualquiera. Te dan 10 millones de euros, lo inviertes en televisión y lo vendes por 80. Pues, pues claro, vaya pelotazo. Y a mí me hirió en el alma. ¿Sabes? ¿Por, por, por, por qué, qué fue? ¿De verdad tú crees que estas cosas son tan fáciles? ¿Sabes? O sea, ¿de verdad que, da que crees que Íñigo y José, sabes, fue, les dieron el dinero, lo invirtieron en tele y vendieron? O nosotros hace, vamos, o cualquiera, ¿eh? Que hace rondas y. Vamos, oye, pues que, que lo haga él. A mí, a mí, la verdad, la palabra pelotazo vinculada a esto, o la palabra, ¿sabes? O el te dan dinero y lo haces, me, me, me duele, de verdad. Y ese y ese comentario justo lo tengo en el, ¿sabes? Como muy marcado. Claro, y era de ellos, es que, de la, vamos, de la Yo Roja. Yo, te digo, yo siempre lo he dicho, te dan de repente 10 millones y muchas veces no saben ni qué hacer con ellos. O sea, es muy complicado generar retorno de claro. cualquier dinero como para, para hacer esto. Eh, Luego ya te quedas en México. Sí, sí, justo. O sea, tú no querías ir a, a México, pero, pero te quedas ahí. De hecho, Darío Villena, de Swan Lab, nos pregunta por Twitter, ¿por qué México? No sabe ¿qué, qué, ¿qué ha traído ahí? Porque todos los negocios sí. que has hecho a partir de ahí tienen al menos una parte importante en México. Ha sí, sido en México, sí. Mira, yo me acuerdo, me acuerdo de... Me acuerdo de cuando vendimos, eh, cuando vendimos México, era febrero. Y yo... Claro, era de, oye, ¿qué voy a hacer después de la venta? ¿no? Eh, porque que al final y habíamos pactado seguir solo seis meses dirigiendo el país eh, para Justit y a los seis meses, en, en julio, o sea, que quedamos libres. no. Yo había hecho un millón de planes en mi vida, ¿sabes? Digo, oye, pues, ¿qué hago? Voy a Alemania como me quería ir antes, o re re regreso a España, o me voy, yo qué sé, ¿sabes qué o no? Eh, que, que luego te cuento so sobre eso. Pero, pero al final me, ac me acuerdo que estaba en febrero, eh, a las 8 de la mañana, desayunando un día en una terraza de un barrio del DF que, que se llama Roma, que era donde yo eh, vivía, que me encantaba. Y Claro, estaba, imagínate, a las 8 de la mañana, en una terraza, un desayuno bestial, el clima perfecto, eh, un barrio que me encantaba y, y yo, claro, llegaba y decía, ¿de verdad me quiero ir de aquí? ¿De verdad me quiero ir de aquí? ¿Pero por qué me tengo que ir de aquí? Si aquí soy muy feliz, ¿sabes? Y claro, me quedé. Y fue justo en ese, en ese instante. ¿eh? fue Y además me acuerdo del momento de ese desayuno en la terraza, con el día en ese parque. Y dije, me quedo. Y dije, me quedo. En Madrid no puedo estar en una terraza claro. en febrero a las 8 de la mañana. Es, es, es una buena edición, ¿eh? con lo que lo has vendido. Y, y tenías ya la gustó, una idea en la cabeza, ¿no? ¿No? Porque luego enseguida montas par click. Eh, esto ¿Cómo surge este, este proyecto? Mira, esto fue muy curioso, además, porque mi idea, de hecho, mi idea era, oye, cuando pasen estos seis meses, yo me quería ir a Tulum a vivir, que es una playa ahí que, que me, me encanta, y que quería de, de, de, de dedicarme unos años a hacer matemáticas, o sea, porque mi sueño es, es en, no, no sé por qué, ni me pregunten o sea, por qué, yo hice... Yo hice eh, derecho, en su día, imagínate. Eh, pero mi sueño es hacer matemáticas. Y digo, voy a dedicar cinco años a hacer la carrera de matemáticas, pero oye lo voy a hacer por la UNED, en la playa, tranquilamente, por lo menos estudio, voy a voy a aprender más idiomas, que, que, que quería hacer varios idiomas, que quería hacer deportes acuáticos, que quería hacer un montón de cosas, ¿sabes? Y, y qué, o sea, de hecho, me pasé esos seis meses planificando eso y, de hecho, me pasé esos seis meses planificando mi primer día sin trabajo. O sea, yo me acuerdo que estuve soñando con el primer día en el que iba a dejar de ser el director de Sindelantal México. Eh, y claro, y yo me acuerdo que dije: Oye, hay un museo en México que me encanta. Eh, lo voy a recorrer entero con audio, esto, sí. ¿sabes? Con las audioguías, ¿no se llaman? Eh, pero le voy a dedicar seis horas si quiero. Y me voy a sacar unos libros, y voy a leer, y quiero ir a estos restaurantes, y quiero ver no sé qué. Bueno, pues ese plan, literal, ¿eh? Dejé Sindelantal, me despedí. Siguiente mañana eh, me, me duró medio día, después, <risa> después de comer dije, me aburro, eh, me aburro y que, que, quedé con un amigo, eh, desde allí, mexicano, y él y, y él además siempre, siempre lo cuenta, ¿eh? o sea, que dimos que un paseo gigantesco de dos horas, en la hora de la ida yo le estaba contando eh, todos mis planes de estudiar la carrera de matemáticas y francés y alemán y todo esto, y él cuenta que a la vuelta ya le estaba yo contando ideas de, de, de, de, de, de, de negocio. Y él acabó siendo mi socio juntando Park Killer. Eh, también allí. Justo. Si hice un viaje en medio, o sea, pues o así sea, si, eh, o sea, si arrancamos Park Killer un poco la idea, creamos una socia y tal. Me fui de viaje un par de par de meses, pero bueno, regresé a, Perfecto. a arrancarlo. El, el negocio. O sea que, que, no. que, que, que quise descansar. Y parar un tiempo y hacer claro. mis cosas, pero solo el ya. La pregunta nos hace de Miguel, ¿no? que le decía, oye, ¿no te apetece nunca tomarte unos años sabáticos? Que te le da la impresión de que encadenas proyectos de éxito y eso es estresante. Y bueno, ya la acabas de explicar ¿no? Es de no... Mira, pues ya está, respondido, respondido. O sea, y, y, y, y, y el fondo, ¿sabes cuál es mi, mi miedo ahora? Pues porque ahora, claro, pi, pi, pi, pi, pienso el, en, oye, pues pulpo... Que al final, ahora, claro, ya lo estoy llevando con otra presión, digamos. O sea, yo con Pulpo lo que sueño es crear una gran empresa de software, sinceramente. ¿Sabes? O sea, decir, no, no quiero hacer un éxito rápido ni nada y tal, quiero crear algo más grande eh, y, y con otro, otro, otro tipo de vida no más larga. Sin embargo, claro, yo imagino una vida post-pulpo, imaginarás. Sin embargo, me cuesta imaginarla de sabático. ¿Sabes? Y, claro, y, y lo peor es que, aunque, a, a, a, eh, aunque tengo muchísimas cosas que quiero hacer en mi vida que no he hecho, que, que ahora además estoy pensando de Oye, qué no estoy haciendo en mi vida que debería estar haciendo, que me gustaría hacer, que le que, que, que quiero dedicar más tiempo y sigo estando en pulpo como si fuera el día uno, ¿sabes? de 20 horas al día sin hacer nada más en la vida, ni hobbies apenas, ni, ni, ni, ni nada más que leer, eh, Claro, mi miedo es, cuando eso pase, seguramente me voy a enredar en otra, otra cosa. Y creo que es parte de cómo somos, ¿no? Los que aprendemos sin, sin querer, no tienes ahí un algo dentro me que, el que te activa. siempre, es que no está. puedes ver un charco. Y te metes y no en se el se siguiente salir. lío. <risas> Justo. Oye, y, y, y el Killer pero... lo arrancáis, pero, pero no estás tampoco mucho tiempo, ¿no? En, en algún momento surge la idea, mientras estás en Park Killer, de querer Pulpomate. ¿Cómo es ese proceso? Mira, eh, Parkkiller nunca llegó a salir como solución de parking. La idea era crear como un ballet parking, o sea, como un aparcar coches on demand, digamos, ¿no? Es decir, oye, que, que tú, tú ibas a un, a un sitio con tu coche, llamabas a una app y llegaba alguien con un pat, pat, pat, pat, pat, pat, patinete eléctrico eh, que lo me, me, me, me metía atrás, se llevaba tu coche, lo aparcaba, te lo traía, barato, si, si, si tú cambiabas después a tomar una copa en otro sitio, tomar el café en otro sitio, te lo llevabas a otro sitio, te lo podíamos aparcar, o sea, todo eso era. Sin embargo, claro, arrancamos a hacer la, la, la plataforma, eh, comenzamos a hacer, hacer números y oye, mira que el Excel aguanta <risas> todo, ¿eh? pero el Excel no nos soportó esto. Eh, este, este, este modelo. Y lo tratamos de estirar y de tocar por, por todas partes, pero no había manera. Y claro, dijimos, oye, pues esto, o sea, es que esto no puede salir nunca. Y el motivo era que al final necesitamos, o sea, perdona era básico poder predecir eh, dónde y cuándo iban a llegar los conductores para poder manejar bien a la gente que teníamos en, en la calle. Y por eso había dos maneras. O estar muchísimos años y analizando eh, patrones en las ciudades, ¿verdad? todo esto con cientos de millones de euros atrás, que no tenía sentido ninguno, o, o tratar de encontrar en qué puntos podíamos eh, pre pre pre pre predecir cuándo alguien llegaba y alguien se iba. Y dijimos, oye, tal vez, Podríamos ir a grandes empresas que dan como perk a los empleados el parking y que, a lo mejor, no tienen sitio en, adentro. Eh, oye, llegamos y le ofrecemos un servicio como de Cloud Parking. Oye, tus clientes, o sea, perdón, tu, tu, tu, tus empleados cuando llegan, dejan el coche, coche en la puerta, se ahorran a aparcar por ahí, te lo damos. Súper barato porque usamos eh, plazas de, de parking vacías en barrios eh, cercanos. Y, y, claro, y así si llegamos y dijimos, oye, Vamos a probar a ver si este modelo puede tener sentido. Hicimos una lista de unas 100 compañías y fuimos a hablar con todas. Y hablando con ellas, de pronto, las empresas llegaban y decían, oye, sí está muy bien este negocio tuyo, ¿eh? pero ya que parece que sabes algo de mo movilidad y eso, ¿sabes qué pasa? Que es que mira, yo tengo 240 vehículos, pero la verdad, no sé si tengo 240 vehículos, que a lo mejor tengo 230, porque no sé si cinco me lo robaron hace dos años, no sé cuántos tengo en el taller de no sé qué, tampoco sé cuánto me gasto en combustible. Espérate un segundo que llamo a Fulanito a ver. Oye, Fulanito, ¿cuánto pagamos en combustible al mes? Ah, no me lo sé. Ah, ¿y cuándo no sé qué? ¿Y cuántos coches? Y claro, de pronto, eso, eso lo oyes en una empresa, lo escuchas en la siguiente, en la siguiente, y claro, cuando llegan 20, llegas y dices, aquí hay algo. O sea, o sea, esto no es normal, ¿no? Que, que las, o sea, que haya. Un descontrol o que no haya una base de datos o una fuente de, de la verdad de eh, todos los datos de, de, de, de, de una fa flota que además son activos muy caros y que, que además en gran parte de, de, de los negocios también forman parte del core de, de, de lo, lo que haces, no distribución, reparto, ambulancias, funerarias, lo que quieras. ¿No? Eh, y, y otras, claro, lo dan como percampleados también, o lo tienen para comerciales, servicios, imagínate, ¿no? eléctricas, energía, telecomunicaciones y tal, es crítico para ellos. Claro, se gastan millones en eso, eh, cada año, pero les falta información para tomar decisiones de valor reales. Y al final dijimos, oye, tienen, o sea, todos usan muchísimas plataformas diferentes, tienen la de renting o leasing, tienen la de combustible, tienen un GPS o varios GPS según el tamaño, de la flota, eh, trabajan internamente todos con Excel también, claro, ¿qué, ¿qué pasa? Que al final uno de los principales pains, curiosamente, que encontramos en los clientes es que tienen un Excel como con el maestro de vehículos que tienen, aunque, aunque tengan 15, ¿eh? y de pronto te cuentan, claro, que a lo mejor hay tres personas que utilizan ese Excel y de pronto pierden un montón de horas a la semana tratando de empatarlos. Claro, que, que, claro, porque cada uno ha hecho unas cosas con el Excel, un vehículo lo han renovado, otro no lo ha renovado, otro está en el taller, otro no sabes qué pasa, la orden la ha dado, quién lo aprueba... Es, es que hay 100.000 cosas en eso, ¿no? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Quién ha recibido más multas? ¿Quién ha tenido más accidentes? Es que, claro, o sea, si piensas luego, ahí, ahí hay atrás muchísimos temas. Y, claro, dijimos, oye, lo que hace falta ta, ta, ta, aquí es poner control. Ya que las empresas nos habían dado la pista de, eh, de oye, falta esto, eh, fuimos y hablamos con los incumbentes, que eran las grandes empresas de GPS y telemetría, las grandes empresas de combustible, las grandes empresas de renting y leasing, para tratar de comprender también, desde su punto de vista, cómo estaba el mercado, ¿no? Un poco. Y que, que, que, que, que, que claro, con esa info, llegamos y dijimos, oye, lo que sí hace falta es tener esta plataforma que centralice todo, de verdad, en el cual tengamos todas esas fuentes de, de, de, de, de datos eh, y que operen 100% en pulpo. Es decir, que su día a día sean pulpo para todo ya sea para eh, comprobar los, los conductores o los vehículos o darlo de alta o renovar el seguro o saber en dónde se te ha ido más dinero o menos el combustible el rendimiento el mantenimiento, lo que tú quieras no y al final que, que, claro creamos esa que creamos esa creamos esa pa, pa, pa, pa, pa, plataforma y, y, y, y claro de hecho sí, bueno. varios de nuestros primeros clientes fueron esas empresas a las que habíamos intentado venderles parking claro y entonces Parkiller, por acabarte esta parte Parkiller eh, cambió el nombre y, se, y, y ahora se llama GoPancho, que es una app eh, para conductores en la cual ahí tienes eh, pago de multas también, te avisa, eh, vamos, o sea, control, vale. control un poco de tu vehículo en México, básicamente. Y siguen haciendo soluciones de parking, pero ya corporativas. O sea, se están creando ahora hardware también que te integra diferentes soluciones de parking y todo esto, ¿no? Para, para Parking bueno, México. La, la, la y esas, así que es tu camino. startups que salen de desde compañía. Excel. Es decir, a mí es una cosa que me flipa, ¿no? De, de mogollón de ideas buenas que surgen de, de decir, oye, hay mucha gente que está gestionando esto y es ineficiente. Y aquí hay una oportunidad de negocio. Qué bueno. De acuerdo, justo. justo. Y aquí la vía clarísima. Y hace poco, hace una semana, fuimos y hablamos con una de las grandes flotas de, de, de, de, de España, ¿no? Que, que nos llamó. Y, y estamos ahí hablando. Y de pronto dijimos, a ver, dinos tu carta a los reyes magos. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu principal problema? Y dijo, las horas que pierdo a la semana comparando hojas de Excel con mi equipo, básicamente. ¿Sabes? Y además luego te, te, te tenían mil más, ¿no? Claro, o sea, como imaginas. Pero claro, una vez que resuelves lo básico, o sea, ya haces que ellos de verdad puedan trabajar y enfocarse a aportar valor a la compañía. Y a la flota, no a estar adquiriendo claro. cosas sí, porque, porque que un, porque un software resuelven o sea, en, en un minuto. Hace, o sea, dice, la Justo. Entre pulpo, flota, ahí hay, hay, hay algo. Quiero saber esa historia. <risa> sí, pues sí, mira. La historia era porque cuando este concepto llegó a mi cabeza, digamos, de alguna manera, cuando yo lo dibujaba, yo hacía siempre dibujaba como un coche, ¿no? Así Y que, claro, debajo de, de, de, de, de, del coche yo hacía como un, como un dibujo que era, oye, mira, tengo un coche y tú imagina que debajo del coche tengo como integrado eh, tu GPS, y tengo integradas tus multas, y tengo integrado el ERP de gestión, y tengo integrado tu software de recursos humanos para controlar los controles, y tengo integrado no sé qué. Claro, el dibujo sin querer acababa siendo como un pulpo. Y que, que, que, que, que, claro, o sea, yo dibujaba eso mucho y un día, en, en México, mi, mi socio, Javier, llegaba y decía llegaba y decía Javier, coño, es que siempre lo explicas dibujando un pulpo. Y, y claro, y, y dijimos, ah, es verdad, pues sí, tal, y de ahí fue y arrancó como que nuestro nombre en clave cuando hacíamos, cuando hacíamos el producto, al arrancar, tocar, todo esto, se llamaba pulpo. Y entonces un día Javier y yo eh, claro, Javier Alamparri, que él es mi, mi asociado, pues eso, imagínate, el típico supervendedor esto, que, que vende lo, que, lo que, que quieras. Y de pronto llega él y dice, oye, tengo un contacto que tiene 20.000 vehículos en México, vamos a verle. Y imagínate, o sea, no teníamos ni software, o sea, no teníamos nada. Y de pronto, oye, quedamos a comer con él y estamos comiendo con él y le estamos contando, eh, le estamos como contando lo que queríamos que fuese pulpo, pero dándoselo como hecho no ¿Sabes? Como el fake it until you, you make que te dijimos, mira, si de pronto dice que lo quiere, ya veremos qué hacemos, ya lo construimos de alguna manera o lo que sea. Pero oye, mira, si se vende, pues se vende. Y entonces, claro, llegamos a la comida, se lo estamos contando, estamos con el movimiento y tal, y en el postre llega él, se gira a nosotros, llega y dice, oye, lo que no me habéis contado es cómo se llama vuestra empresa. Y de pronto, claro, Javier y yo nos, nos miramos, y le decimos Pulpo, Pulpo, y claro, era como pulpo, es un poco un poco raro, pulpo, pulpo que es más raro todavía, pero es el nombre que salió. Y dijimos pulpo, pulpo, pulpo, pulpo. Y entonces, pues nada, y ahí llegamos a la oficina de vuelta y dijimos, oye, que esto, es, esto se llama Pulpo Památic. Y uno, esto no es un nombre serio, esto es un nombre no sé qué. Me dijimos, el nombre es lo último. Vamos antes a crear un negocio, vamos antes a, a crear un software, a conseguir clientes y ya veremos en, en el futuro Mola, si el pero, nombre no sé es este mucho, o no es este, mucho, ¿no? Es este, ¿no? Este y mira, ya aún sigue. Que te queda, o sea, cumple <risas> la misión de que te, te quede en la cabeza. Sí. Justo, sabes qué pasa, que tenemos muchísimos clientes que eh, son fan ju ju justo porque ven porque que ven el nombre como más cercano a ellos no y le, le hace gracia, se ríen y lo ven como, oye, pues estos, mira, oye pues, pues serán buenos chicos, por lo menos, ¿no? Eh, porque que, claro, si hubiéramos sido, imagínate, yo qué sé, Fleet Force, Fleet Manager o un nombre súper, pero así seríamos seguramente una compañía sin personalidad o lo habríamos hecho diferente, ¿no? Eh, sin embargo, si optamos por esto. Ahora bien, también se si ha habido, oye, nuestra dosis de, de empresas que, que hemos ido y que al director llega, vamos, en la cara, eh, y dice, es que no me parece serio que os llaméis así, ¿sabes? Y que, que, que, que claro, ahí ya, pues, pues claro, te ganas, o sea, te, te ganas la, la confianza cuando ya ven el producto y lo entienden, ¿no? Pero vamos, si no, para eso sí. Que, que de hecho en breve eh, en breve y eres creo el primero creo, que lo cuento y ta tal vez cuando esto eh, salga ya habrá pasado Venga, pues pero eso, en breve cambiaremos a el nombre a ver si lo cuadramos me estaré pendiente <risas> Perfecto, sí. No, creo, sí. no creo que hayamos cambiado todavía en ese momento, pero, gan pero ahí, cabrero, ahí no, tú no lo que... tienes en exclusiva. <ríe> y, entonces. Y, y pero es el modelo de negocio, porque es <ríe> un SAS, pero un poquito enterprise, un poquito. Estamos acostumbrados. Justo. Eh, no, no, nosotros, eso es, somos un SaaS, cobramos un fee recurrente al al mes a nuestros clientes en función de los vehículos que tienen y de la operativa que tienen. Es decir, tenemos muchísimas features, unas más sencillas, otras más avanzadas, y en función de ahí, nuestros clientes les creamos como su solución, lo que ellos requieren de verdad. no Porque, claro, se pueden crear, ellos se crean flujos, integran lo que quieran, o sea, te e integran te, te, te desde eso, o sea, su ERP y estamos integrados con Oracle, el SAP, todo esto, ¿no? imaginadas pero tenemos clientes que, que, que han integrado su software de HR para tener control de los conductores y hacer procesos también con los conductores, estamos integrados con software de facturación, con millones de cosas, ¿no? Eh, al final, o sea, que aquí al final depende mucho de la operativa del cliente, vale. pero básicamente depende de la operativa, como te hablaba, y del número de No virus. es lo típico que, por, por un lado, no es lo típico que será fácil calcular cuánto te cuesta teniendo en cuenta estas variables, y por otro lado, también entiendo que, que bueno, que, o sea, o sea no suena a un mercado que sea muy de contratación online. ¿Cómo es el proceso de marketing, ventas que seguís para llegar a vuestros clientes? Qué buena pregunta. Mira, hasta hace un. hasta, hasta que, que, que hicimos la última ronda, que la hicimos en, en diciembre del año pasado, ya hace 10 meses, eh, hasta esa ronda, claro, las ventas las hacíamos los founders, imaginarás, había un pequeño equipo comercial que vendían también alguna cosa. Era típica venta que, que no teníamos tampoco demasiado bien armada, ¿no? Eh, que no teníamos muy bien eh, armada, si hacíamos inbound. O sea, Llegan clientes, eh, pero eso, no tenemos eh, contratación contrat -trat online, porque que al final, pues, pues un, un software eh, comp complejo, que al final eh, sí vamos a sacar un producto para que lo puedas contratar online, evidentemente, más sencillo, pero el tipo del cliente al que ahora vamos es, es, un, es un poco más complejo o quiere un control mucho más extenso, digamos, de sus, sus vehículos. Como te contaba, a raíz de esa ronda, nuestro foco era, fue una ronda de 5 millones de euros y el foco fue crear un sales engine e invertir en, en la plataforma. Eh, o sea, con, con, con lo cual, eh, que crear el sales engine nos cambió la vida. Lo que hicimos fue, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, era un cerreo eh, muy crack, Pablo, que eh, con, con él, o sea, a él debajo, le metimos las, las áreas de marketing, ventas y que, que to, to, to, to, to, to, to success, para que, que las tres tuvieran como un mismo flujo, digamos, ¿no?, de vida en esto. Eh, y hacemos dos tipos de, de, de, de ventas. Tenemos, tenemos clientes mediante inbound, eh, que, que los capta marketing, eh, se pasan a un... Se pasan a un es diar eh, que, que, que, que le ca, que califica, cierra la reunión, al account executive, hacemos demo, presentamos tu propuesta, vendemos. Y hacemos también ahora muchísimo más outbound. También tenemos un equipo de market research que, que genera todas las empresas que son susceptibles de, de, de usar pulpo, eh, las filtran, las analizan, generan información, se la pasan al SDR, que profundiza muchísimo en ellas, las conoce, encuent encuentra quiénes son los tomadores de, de, de, de decisión, los usuarios, el comprador, llega a ellos, cierra reunión, se lo pasa al account executive y eh, también él, él es el que presenta, el que entiende qué necesita el cliente y ofrece la solución global ahora que parte. Que, que, claro, como tenemos red, red de partners... Llegamos a ofrecer a los clientes vale. también, incluso el GPS, gestión de rutas, todo lo que ellos quieran con esto y el account executive es el que hace el cierre también. O sea, sí, si, y ahora somos una, la verdad, sí si hemos creado una muy buena máquina. Y, y, y los que nos llevaron a eso también y empujaron e invirtieron para, sí. o sea, con este, sí, con sí, este objetivo, nos pues, pues fue una su comida, Darío. también, ¿sabes? con lo cual así darío, que, a, aparte de no que es foco a porque cuando dos. hablábamos con <risas> Sixlayer eh, también era era un poco lo mismo, ¿no? Es el foco de la ronda y está guay, ¿no? Con fondo diga, oye, yo Justo. entro aquí a ordenarte tus ventas y a, a convertir esto en una máquina. Justo. Justo, eso es. Y ellos o sea, además saben, lo empujan y al final es que o sea tú vas y aprendes que llegar a este punto ya es más casi un tema de, de proceso más que de gente. Es decir, o sea, antes, cuando hacíamos antes la venta, claro, si algo fallaba, ¿qué hacías? Despedir al comercial, esperar no sé qué, lo que hacías y tal. Ahora, ¿qué haces? Eh, tocar el proceso, tocas el flujo, lo adaptas. ¿Sabes? Porque, que, que, que, que, que, que, claro, si lo tienes bien, si lo mides bien, eh, si todo eso, ahí ya sí puedes comparar entre peers, cómo hacer las cosas, todo eso. Pero, claro, generalmente eso suele ser tema de proceso también. Y eh, sí. que, que, de hecho, por cierto, me encantó el podcast de Tete de, de, de, de Álvaro. Que, que, que además, sí, lo oí, en, lo oí viajando en coche hace un mes o algo así. ¡Ale! Lo escuché <risa> es y fue, o sea, lo acabé y, y, y le llamé. Enseguida, le dije que me encantó porque, porque además fuimos y aprendimos muchísimo de él claro, es muy, es de, eso, de canales, muy de muy cómo muy lo ha hecho en SaaS Todo bien. es muy bueno eh, te, verdad, te muy buen ¿Cuál es vuestro deal medio? Si se puede decir <ríe> sí. ¿no? Entiendo que, el, que, que al año a un cliente le cobráis una cantidad mmm, interesante Sí, bueno, no tanto todavía Hasta el año pasado nuestro deal medio estaba en unos 16.000 euros al año Ahora estamos ya llegando a… A ver, nuestro cliente más grande es de unos mil euros al año, para que te ubiques, el más grande. De ahí a abajo tenemos varios. Tenemos aún todavía que clientes… Eh, pequeñitos de cuando arrancamos y tal, nuestro cliente más pequeño, que queda que, que más, más claro, le tenemos muchísimo eh, cariño, lleva tres años con pulpo y es sí, una funeraria pequeñita de seis vehículos de México. ¿no? Y que, claro, lo usan muchísimo para manejar sus vehículos y tal. Y tal. Tenemos también muchas flotas pequeñas, ¿eh? de 10, 15, 20 pero el foco son también ya muchísimos más grandes, ¿no? de, de 40, 50, 100, 200. Nuestra flota más grande ahora mismo tiene 9, 10.000 vehículos, eh, para que te, te, te hagas una idea, el, y además se sube. Sin embargo, las propuestas que estamos enviando ahora mismo, también gracias al 6Engine, a, a mejoras de producto, al, a cambios en, en cómo hacemos las cosas, y ahora estamos enviando propuestas más o menos con ¿Y un, y con un son, ticket medio, con, con una CV de unos 24.000. Eh, lo, lo que puedas compartir. Mira, que puedo compartir que tenemos más de 200.000 vehículos bajo gestión, eh, que este año, bueno, con, con cientos de clientes, nuestro principal mercado es México todavía. Eh, tenemos también muchos clientes en España y en Colombia y tenemos presencia t -t -t también, por lo menos con dos o tres clientes en, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Ecuador, o sea, más, en más países, en Centroamérica que tenemos en varios países también. Eh, eh, como dato, este año estamos ahora haciendo push final y yo creo que vamos a acabar en un por tres, por como arrancamos el año, espero. Espero, que aún, que, aún, que aún nos falta, pero que claro, durante COVID sí hemos ahí sí, sí hemos ahí sembrado muchísimo, ¿no? Eh, hicimos todo el todo, todo el Sales Engine, hemos armado un, un funnel de venta también tope, muy tope, sano a tope, a y todas, estamos ahí cercanos, creo, a, bien. A, a, a llegar, la verdad. Seguro que sí. <risa> Justo, no, no, ojalá lleguemos. Ojalá lleguemos. Oye, y, y, y ocho, hay, hay, a, a, ahí hay estamos. En México y, y, y, y Colombia, que además sé que últimamente le estoy dando mucha caña, aunque tengáis luego otros países. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los atacáis? Colombia, ¿Los básicamente. Os cuentas por geografía o, o disparáis si vienen? ¿Cómo, cómo es lo tenéis estructurado? Justo. Tenemos el equipo de, de, de, de ventas ahí. ahí eh, hay, hay, hay eso, o sea, por, por área, la verdad, o sea, tenemos 13 días por cada account executive en, y, y hacen su equipo, digamos, ¿no? Y unos se ocupan de España, otros se ocupan de México, otros se ocupan de Colombia y otros otros se ocupan de otros mercados también. Y ahora estamos creando también equipos así para abrir nuevos mercados también, queremos ir a Estados Unidos y probar otros otros mercados también, la verdad. Pero, pero sí, lo hacemos regional, la verdad. Porque antes también, de hecho, eh, como, o sea, bueno, ya que, que antes lo hablamos... En LATAM nosotros lo solíamos Tratar también como un mercado Y hace meses dijimos, no tiene sentido ninguno O sea, esto no vale Porque era disparar dinero en marketing A muchos países Cuando al final luego tienen necesidades diferentes Y cosas de tal, y al final pues Hagamos poco, tengamos poco en lo que sabemos Lo que conocemos Y de ahí ya Cada uno está en su zona ¿Cómo funciona eso? Los de Colombia y México sí están ahí en México, en Mérida, de hecho. Es decir, eh, nuestra idea es que, es que Mérida, en México, sea nuestra, nuestra sede en el futuro, en el momento, ¿no? Sí, eh, mi, mis asocios se fue para allá, yo ya me, me, me quiero ir, yo ir para allá. Eh, tenemos ahí gran parte de aquí, equipo de tech, comercial, de customer success, todo esto está ahí. En España somos, somos menos y en DF también. Eh, pero eso, el, el foco eh, eh, es Mérida. El equipo de, de, de España sí si está aquí, el de América Latina o, o lo que es para cada mercado allí, eh, está, en, está en México, todo. Vale. Aunque ahora sí estamos eh, abriendo eh, posiciones de otros, en otros También eh, Daniel también. Villena, que, que, que te lo decía, ha hecho varias preguntas muy, muy buenas de Swanlab y ojo, creo que merece la pena preguntártelas. La primera es, ¿qué retos tienen los emprendedores de los que nadie habla? La pensé y me gustó porque para mí los emprendedores de los que nadie habla, claro. más que retos, tienen ventajas, diría yo, porque están trabajando. sabes qué o, no? o sea Si no se habla de ellos, es que están trabajando. Y yo, yo, yo, yo al final sí admiro muchísimo a esos emprendedores silenciosos, que todos conocemos muchísimos eh, que, que, que solo se, se, se, se dedican a trabajar y no a estar dando lecciones o contando recetas de éxito o haciendo cosas por ahí todas las semanas, todo el día, ¿sabes? Y, y, y, en, y enseñando al mundo sus cosas, ¿no? Eh, yo, yo admiro mucho justo al que no se habla, porque se está trabajando de verdad, que es, en el, en el fondo, lo que todos todos deberíamos hacer. Eh, y ahora, está bien, si hubiese un reto, lo único que se me ocurre es que, que igual eh, te cuesta más abrir ciertas puertas, ¿no? Pues igual eh, sí puede haber ciertos inversores más sensibles a ciertos nombres, ¿no? Pues porque se ha hablado más, eh, que crear ese ruido en medios de, de alguna manera, que, que, hay, eh, que, que hay startups o, o emprendedores expertos en eso, ¿sabes? En estar siempre bailando por ahí. Eh, pero la verdad es que no se me ocurren retos reales porque no se hable de ti. Es que al revés, lo que se me ocurre es que son ventajas, porque hacen lo que Totalmente tienen que hacer. es estar trabajando de acuerdo. en su negocio, punto, sí, sin si estar dando la tabarra veces, por ahí. Muchas veces tirado a la basura, que es porque es el, el ruido es muy difícil luego de, de medir y, y el no ruido también es difícil de medir, porque a veces no hace ruido, pero la gente si, si haces tu trabajo, eh, te tiene fichado de sí. todas forma por H o por B. Justo. Estoy, estoy de acuerdo. Justo, eso es, eso es. O sea, yo, yo, yo, yo al final sí creo que bueno, o sea, debes salir donde tengas clientes y te tienes que aparecer donde tengas clientes, eh, ¿sabes? O sea, me queda claro que te hay estrategias, que de, de, de, vez, de vez en cuando eh, tienes, tienes que aparecer. Todo el mundo tiene cosas que contar y cosas que aprender, o sea, me, perdona, o sea de, de, de las cuales eh, aprender. Me queda claro. Pero si estás todos los días en eso, o todos los meses en eso, ¿cuándo, to, ¿cuándo trabajas? No? Yo, yo eso me acuerdo perfectamente hace no mucho, dos años, tres años, y hablando con el, el típico emprendedor estrella, ¿sabes? Todo esto, que salen to, todas partes y tal, tomando un café, que le pregunté los datos de su negocio y no se los sabía, ¿sabes? Claro, ¿sabes? Y, y llegas y dices, joder, pues, ¿sabes? Ver, pues no sé, ¿sabes? Si es mejor que seas tan estrella o es mejor que estés Entonces, trabajando. Es Mario, y esta va pues, al en, otro en, en lado puesto, de ¿no? ya no siempre me Justo, si sí. <risas> ¿Cuántos inversores saben de algo de lo que dicen saber? Darío te quiere poner un aprieto. Sí. Mira, ¿cuántos inversores saben de algo de lo que dicen saber? Que, que joder, mira, compleja. La verdad es que no, no, no la había pensado, Pero te, te, te voy a decir una cosa. Mira, para mí el concepto de Smart Money como tal está sobrevaloradísimo. Yo eso no lo compro. De base, no lo compro. Eh, que tú vengas y me des di, di, di dinero perfecto, que eso es lo que yo quiero de ti como, in, como impresor, básicamente. Ya está. El smart, casi, o ese apoyo que me quieres dar extra, pues ya, o sea, ya debería estar implícito de alguna manera, ¿no? Porque sí, sí conozco, y todos sabemos de casos de inversores, business engines, lo que sea y tal, que, que te venden el concepto de smart money o que ellos te aportan un valor agregado por lo que tú quieras o porque tienen una red o porque te ayudan en lo que sea o porque, no sé, pero mira, la verdad es que Luego, luego, en el día a día, es cuando se ven las cosas y eso, en verdad, no lo puedes poner en valor a priori, eh, pa, pa, para nada. Dicho esto, yo lo que, que sí me encuentro, y la verdad, tengo una suerte enorme con mis inversores, o sea, tengo, tengo a tres VCs, tengo uno colombiano, uno mexicano-americano y su hispano-hiralí. Y, y, y tengo dos EB Business Angels, que uno es Diego Mariño, eh, por cierto, que, oye, eh, todos, la verdad, eh, todos se involucran muchísimo, nos ayudan muchísimo. Cuando les pido eh, algo, me ayudan. O es sea, decir, me sirven más, fíjate, no porque ellos sepan más de, de, de lo que yo hago, que no creo, o sea, que, que al final el que está aquí día a día soy yo en el sector, los que operan en una compañía eh, sabrán más de operar una compañía que el que no, no la opera, ¿no? Que a veces te encuentras visis, eh, por ejemplo, que en Swanlab pasa, que, él, eh, que, el, que el socio de Swanlab es que ha operado su startup, con lo cual, cuando hablo con él, claro, sí hablamos o sí podemos hablar de igual a igual, ¿no?, en, en ese caso. Pero a mí me sirven más como como para ping ideas, es decir, yo les suelto cosas y ellos me retan y tengo muchísimas llamadas con ellos y me gusta, ¿eh? Y les cuento lo que se me pasa por la cabeza, aunque no sean hechos consumados, y aunque, ¿sabes? O sea, que, que, que aunque sean ideas muy iniciales, ¿no? Pero a mí me gusta más el, el ping pong, más porque ellos sepan de, de, de, de lo, lo que, que, que dicen que eso no lo compro pro, pro, nunca, sino porque tienen un framework mental, una manera de pensar diferente te, te, te a la mía y me ayudan a organizar mejor mis ideas y mis siguientes pasos. Bien. Y eso yo lo aprecio muchísimo. Y ese es el tipo de inversor que, que yo quiero, el que me reta, el que tiene una estructura mental diferente te a la mía, eh, también, que me ayuda a, a ordenar cosas o a tomar decisiones mejores. Que y que Esa es la suerte de los que tenemos, algún... por cierto. No hace falta decir nombres, pero... <tocas> Pero hablamos mucho lo positivo, pero a ver un poquito lo lo menos positivo. Sí. Respuesta concisa. Sí. Pero pero ni voy a dar startups ni voy a dar ni voy nombres, ¿no? Pero sí sí claro que claro que pasa, ¿no? O sea que al final por eso trata también. Eh, sí, es clave que, que haya un buen pacto de socios, tener un buen abogado es crítico. O sea, yo sigo, por ejemplo, siendo fiel eh, con él mismo, con el Francamos sin delantal. Eh, o sea, llevo 10 años con él, todas las cosas que hago, todas, incluso las la mías per personales, todo, todo, todo lo hago co co co con él, porque todo lo tiene siempre muy bien ordenado, muy clarito, hace, ¿sabes? No. To to todo bien. Cuando te to tienes todo bien regulado, es com complicado tener malas experiencias. Pero aún así también hay luego situaciones de fricción, no solo tú con el inversor, también entre inversores, temas de ego, cuando hay rondas, uno quiere una cosa, el otro quiere otra, cuando hay ventas, uno quiere una cosa, otro quiere otra, se generan situaciones muy tensas y hemos tenido en el pasado muy malas experiencias. Dicho esto, la verdad, ahora... Pues, oye, vol volvemos a hablar, somos tan amigos y ya está. Oye, cuando pasa el tiempo se habla y haces un, un post-mortem y aprendemos. No, bueno, Pero es que sí me ha, me, ha, del, me ha pasado. Hace años, me gusta, ¿sabes? ¿no? <risas> si es lo si si normal y al revés. Seguramente, eh, si, si, si preguntas a inversores o a otros emprendedores y tal, todos tienen también malas experiencias con otros emprendedores o con otros inversores Lo que sea, al principio sea, normal Pero por eso es clave tener un buen Pacto de socios siempre. siempre Eso hace que oye cualquier problema que haya Lo que sea, por lo menos es. Para cuando las cosas van, van mal también. Lo tienes ahí eh, todo, todo, todo impactado ¿no? gente, gente a la que seguir. Mira, mira La verdad, sinceramente ¿eh? Cuando la leí, sí lo pensé Ayer le di vueltas y es que, o sea, se me vienen mil nombres a la cabeza y a la vez ninguno, ¿sabes? Y si, si digo solo cinco, es que al final no o sea, no hacer justicia, ¿no? Yo siempre tengo nombres de gente que me ha ayudado a mí a ser como soy o a pensar como soy, pero ninguno es emprendedor, casi. ¿Sabes? O sea, desde... Eh, me, me acuerdo, ¿eh? Desde una consultora de, de UX con la que estuve trabajando hace un, muchísimos años en una consultora que tuvimos juntos y tal y ya me ayudó a pensar muchísimo de alguna manera. Eh, los founders de TTT Partners que ya estuve un, un tiempo en Londres con, con ellos aprendí muchísimo, con Diego aprendí muchísimo. Fíjate, hasta con el novio de una amiga mía hace como 15 años. ¿Sabes? O sea, me, me, me ayudó a pensar muchísimas cosas. Eh, Nacho Somalo, que él seguramente ni se acuerde, ¿eh? ni se acuerde, porque creo que nos hemos visto tres veces en la vida. Oye, es, es de las personas que, pa, pa, pa, por ejemplo, tengo en la cabeza porque hicimos una comida un día que teníamos unos problemas en Siendelantal y nos ayudó a, ¿no ¿sabes?, a saber de, de, de mandarlos y tal. Y, y tengo mi lista ¿eh? Eh, con esos nombres. De, de 40 a 50 personas diferentes, que ellos ni se esperan, seguro, eh, que son parte de cómo llegué, hasta aquí, porque que al final es gente a la que algún día les quiero dar las gracias a todos, uno a uno, ¿eh? pero llamarles, de verdad. Y tengo la lista hecha porque además me acuerdo de esos puntos de inflexión con todo el mundo. no Tuvimos un inversor en 100 delantal, que, que nos cambió la manera por completa de, de haber el negocio al principio también, un business angel o sea, si sí hay muchos. Y después, que me digas, mira, yo ahora mí mismo pues mira mismo, te, te voy a dar un nombre, eh, na, nada más, hay un emprendedor colombiano, se llama, se llama. Su empresa se llama Playbox. Él es. Eh, él se llama Oscar Giraldo. <coughs> Playbox es un SaaS de, que tiene un software de gestión de operadores de, de servicio a, al cliente. Es, es un super crack y hablo muchísimo con él porque siempre que hablo con él aprendo un montón, un montón de cosas. Este es un chico que desde una ciudad muy pequeña de Colombia, ha creado un imperio que no te haces idea. O sea, con oficinas en Silicon Valley, en Londres, en Rio de Janeiro, en, perdón, en Sao Paulo, en Florida... Y ha creado un mega desde una ciudad de Colombia pequeñita. ¿sabes? Incluso desde ahí vende deals de cientos de miles de dólares do al año, tiene una cultura en su empresa brillante y tal. Él, él, es, él es, por ejemplo, el, el ejemplo de emprendedor que yo que quiero ser, ser con pulpo. O sea, cómo maneja su equipo, cómo han manejado, o sea, cómo le quieren también, cómo toma decisiones, cómo ha crecido, cómo lo ha hecho. Y es súper humilde. Este es el típico, por ejemplo, que no verás en ningún sitio. Está la leche. Pero es que no le verás en ningún sitio. ¿Sabes por qué? está trabajando. Claro. Y es un súper mega crack. Y además buen tío. Claro que sí. Hecho hecho, este es un ejemplo, ya, sí, sí, ya. de cómo crear un, ya, ya una empresa nada. muy grande ¿Cómo, cómo ves, desde una ciudad muy pequeña. Y a ti en 10. Y de Colombia, sí. Mira, la verdad, yo no, no lo sé. O sea, el... no, no, no lo sé, la verdad. Y es que no lo, lo, lo había planteado. Seguramente, fíjate, te, te, te voy a decir una cosa, seguramente todavía vinculado con Pulpo. No, sabes, no como CEO, ¿no? Porque porque eso o sea entiendo que hay que reparar en algún momento, ¿no? Como, como antes y hablamos. Sin embargo, Pulpo sí lo veo como, como la gran empresa de software latino. De verdad, te, te, te lo digo. Eh, sí creo que el mercado es enorme. Cuanto más, eh, o sea, cu cuanto más entramos en el, el, el mercado, más vemos que más servicios podemos aportar a las flotas y hacer cosas muchísimo más grandes. Eh, mi sueño es que es crear ese Salesforce Latino. O sea que, que me, me llevará cinco, diez años, lo que sea, pero no hay no hay todavía muchos grandes pero éxitos de software en, titular, en América eh, es Latina, es ¿no? Titular, ¿no? Y quiero que Pulpo sea una de ellas. O la primera grande, de verdad. Ah, pues todo tuyo. Que lo eh, Pero eso es lo que quiero creer. El, el Safe for Latino. Tienes muchos learnings, te tendremos que traer alguna vez más para, para hablar, porque eres muy bueno definiendo estrategias, siempre lo ha sido de, de, de marketing y demás. Eh, joder, creo Cuando que quieras. Estoy seguro que vas a conseguir el Safe for Latino o, o lo que te propongas, porque te lo mereces todo. Muchísimas gracias. Gracias. <risa> Nada, a, a ti vamos o a sea, que, que has tratado muy bien esta charla. La verdad, Corti, gracias por todo. <risa>